de señales 101. En este video veremos las señales alternas y las señales de corriente continua. Los temas que vamos a cubrir son qué es una señal de corriente directa, qué es una señal de corriente alterna, cuáles son los conceptos que se manejarán en este curso con respecto a las señales de corriente directa y de corriente alterna o de corriente continua y de corriente alterna y cómo se descompone una señal en su componente de corriente alterna y de corriente continua. Empecemos entonces. Los términos corriente continua y corriente alterna se utilizan para señales eléctricas. Sin embargo, se pueden utilizar o se suelen utilizar para otro tipo de señales de otra naturaleza que no necesariamente sean señales eléctricas y se refieren básicamente a la variación. Miremos entonces en detalle qué es una señal de corriente continua y una señal de corriente alterna. Una señal de corriente continua es aquella que no cambia su polaridad o su dirección, siempre se mantiene completamente positiva o completamente negativa, pero su, su valor sí puede cambiar. Aquí en la figura vemos que, es, que se puede simular como una pila, que la pila arranca cargada y luego se empieza a descargar, a descargar, a descargar, hasta que ya no da más, pero nunca llegará a ser negativo. En el otro caso, se puede tener también una señal completamente negativa, como en este caso, que es una pila que es de, con voltaje negativo, pero nunca será un valor positivo. Esta señal, por definición, es una señal de corriente continua. ¿Pero ¿su, su valor está cambiando? Sí, pero por definición es una señal de corriente continua. ¿Qué vamos a, a cambiar o cómo lo vamos a adaptar? En este curso, cuando hablemos de una señal de corriente continua o dc por direct current por sus, por sus siglas en inglés o de corriente directa CD o CC de corriente continua, siempre va a ser una señal constante. Esa es la forma en la cual la vamos a trabajar acá. Quizás algunos dirán, pero este no es el concepto es exacto. Pero es para no confundirnos y, ma y manejar diferentes cosas. Entonces, cuando hablemos de una señal DC, CC o CD, vamos a hablar de una señal de corriente continua que se manejará con un valor constante. Us usualmente se puede manejar así para las señales que son periódicas, que las que vamos a manejar en, e en este instante. Entonces, en ese curso, cuando hablemos de una señal DC, es una señal constante en ese curso en particular. Ahora miremos una señal de corriente alterna. Una señal de corriente alterna es aquella que cambia tanto su, su valor como su amplitud, perdón, como su polaridad o su, o su signo y lo hace de manera cíclica. No es que lo haga una sola vez, sino que lo hace cíclicamente, como la señal que estamos observando acá. Esto es una señal modulada y está cambiando alternadamente entre una y otra, que sea no la señal alternada pura que mucha gente suele, suele conocer, que es una señal sinusoidal, pero esa también es, es una señal alterna, cumple con la definición, es, es una señal que cambia su, su amplitud y su signo o su polaridad. La que se, se suele usar o la que se suele aso asociar a una señal al alterna, es una señal sinusoidal. A las señales de corriente alterna también se le llama CA, corriente alterna o AC, por sus siglas en inglés. Entonces, una señal sin sinusoidal también es una señal de corriente alterna. También. Entonces, varía entre, en este caso, entre 1 y menos 1, y va alternando de forma periódica su valor, como vimos las, las señales sinusoidales en el video anterior. Para este curso, para este curso, las señales alternas no tendrán componente DC, es decir, su valor promedio será cero. Y les recuerdo, las señales de corriente directa o DC serán señales de valor constante, como se ven aquí en las gráficas. Esta señal, el promedio cero, es una señal AC, si la quieren si le quieren dar un apellido que no sea más apropiado, pero si es bastante descriptivo, es una señal AC pura cuando me refiero a AC pura es simplemente que no tiene un nivel de DC, y una señal DC que no está variando para nada, esos son los conceptos que se van a manejar en este curso para poderlos ver más, más adelante, y la pregunta sería ¿y qué pasa si una señal AC tiene un valor DC? pues en ese caso si la señal AC, llegas a tener un valor de C, por ejemplo, tengo mi señal alterna y la sumo con una señal de corriente directa, AC más DC se van a sumar, obtendría la señal que tengo acá. Una señal de amplitud 2 más esta que tiene promedio 0, me daría que todo esto se va a sumar en el nivel 2. Esta señal se llamaría una señal AC más DC, es decir, tengo la señal AC sin, sin DC tengo la señal DC sin AC y cuando la sumo, tengo una señal AC más DC. Esta es la forma en la cual nos vamos a referir a estas señales en este curso para evitar algún tipo de confusiones más adelante. Entonces, en resumen, los temas que hemos visto en este video son ¿Qué es una señal de corriente directa o DC? que es una señal de corriente alterna o AC? Significado de las señales DC y AC en este curso, le recuerdo, el DC es una señal constante para este curso y el AC es una señal que, cuyo promedio es igual a cero. no necesariamente es simétrica, ya lo veremos más adelante pero su, su promedio es igual a cero. y finalmente una señal que esté oscilando y que no tenga un promedio igual a cero, nos referiremos a ella como una señal AC más DC muchas gracias